Hola, doctor. Hola. ¿Qué tal? Bien. Mucho gusto. Pasemos al, Center, al primer Hospital Veterinario Nacional de El Salvador y de la región. Excelente. Gracias. El Hospital Veterinario ChivoPet Hola. es una iniciativa que, que tiene el país donde vamos a atender a nuestros pacientes que son las mascotas de la población salvadoreña. El hospital cuenta con un área de recepción donde va a venir la gente que previamente ha hecho su cita eh, por medio de la página web, una sala de espera, pero principalmente tenemos un área de farmacia. ¿Por qué? Porque los pacientes que vengan a pasar consulta a este hospital se van con un diagnóstico y se van con un tratamiento. ¿Y todo está incluido? Todo está incluido. Okay. ¿Sí? Todo está incluido. En, no sé, o sea, en ¿Los medicamentos, todo? Todo. Todo, todo. Hay que hacer cita, me imagino, por la aglomeración. Sí, siempre eh, el, el hospital va a trabajar eh, con dos partes. La parte de las citas, obviamente la gente se tiene que meter a la página web, hacer su cita previa, y tenemos la parte de emergencias, que obviamente claro. es a una No se inmediata. puede hacer cita por emergencias, correcto. Exacto. Entonces, pero principalmente esta área es para estas personas que van a meterse a la página y van a hacer su cita previa, van a venir con. Un tiempo anticipado a su cita para poder pasar consulta. Excelente. Entonces, aquí están los medicamentos. Aquí están todos los medicamentos. Al final vamos... me da mi, mi diagnóstico, eh, mi su diagnóstico, mascota tiene, tiene tal, tal cosa y necesita tal medicamento y vengo aquí y lo recoge. Exactamente. Viene acá, las personas encargadas eh, al presentarse indican: el doctor le ha recetado esto y esto y esto es su mascota. tengo. Excelente. ¿Y aquí qué hay? Esta es la parte de, de caja ah. donde las personas van a pagar, la, la parte es simbólica. Sí, 25 centavos. 25 centavos, pero importante, pagado en cualquier wallet. ¿sí? Si es en y Bitcoin, es, no importa entiendo. si es en Chivo o cualquier Chivo otro. Chivo en cualquier otro. Y es simbólico, pues se sí, para aquí. Exactamente que... simbólico, ¿por qué? Porque esto es para dar apoyo a aquellas personas que no tienen esa capacidad económica de llevar a su ser querido, porque hoy en día las mascotas... O sea, no es simple y sencillamente el perrito o el gatito que vive en la casa. Claro. Es parte de un núcleo familiar. Entonces, esto ayuda a estas personas que por diferentes motivos no tienen una capacidad económica como para llevarlo a una, a una veterinaria privada, pues para eso está Chivopet. ¿Y con la misma calidad o mejor? Con la misma calidad o mejor. Nosotros decimos, vengan al archivo pet, ¿Por qué? Porque se les va a atender con un servicio de calidad. ¿El piso está marcado para qué? Para que las personas... Puedan dirigirse a las diferentes áreas ah, bien. Sin, sin perderse, digámoslo así. Ok. ahorita dónde vamos? Vamos a la parte de peluquería y después vamos a la parte de consultorio. Excelente. Okay. Entonces, el hospital, obviamente, el personal que se ha buscado para conformar parte del hospital ha sido altamente seleccionado. Personas que tienen eh, ese carisma, esa vocación al área. Este es un área de preparación. Vale. Eh, aquí lo, lo, los auxiliares veterinarios van a tomarle la temperatura. Y eso es para los perritos. Es, es, sí, es, es un, un esfuerzo para, sí, para, claro. para que se estén tranquilos. Sabemos que los perritos cuando vienen a la veterinaria se ponen nervios. Sí, sí. ¿Y qué forma más de, de tranquilizarlo que ofreciéndole un estándar? Claro, claro. Entonces vamos a... a Oye, ver. lo que decías es importante que la gente tenga esa empatía con los... Claro, claro, o sea, no Además, puede... porque no todo el mundo, es decir, hay gente que puede trabajar en el tema, o puede ser muy conocedor, pero pero el cariño no, no, no, no se aprende. Exactamente, o sea, y no solo a veces es tener empatía con la mascota, sino que también con los propietarios. Porque no, los veterinarios, en verdad, sí atendemos a la mascota, pero principalmente atendemos a esa persona que es dueña de la mascota. Entonces, tiene que ser complementado. Claro. Vamos a pasar a una de las partes más importantes, que es el área de peluquería. Hola. ¿Por qué es importante esta área? Porque nosotros, este... Obviamente, hoy en día está bien de moda que hay que bañar a nuestra mascota. Claro, claro, claro. Es un tema no solo de estética, sino que de higiene y salud. Claro. Contamos con un área de recepción. Aquí las personas van a recibir al, al perrito, lo van a revisar y va a pasar posteriormente al área de baño. Okay. ¿Estos son los baños? Estos son los baños. Aquí es donde vamos a bañar a nuestra mascota. ¿Están bañando ahora? Sí. Contamos con cuatro estaciones vale. de baño. Pero... <risa> como que fuera tela. Si sí, no, es que aquí las... vamos a atender la, con... la forma más cómoda. Y es que es champú, condicionador, jabón. Son tres tipos de champú. Ah, que se le va a poner acorde a ya sea una indicación médica o también al tipo de pelo. Sí, porque hay unos que son... Por ejemplo, yo tengo, yo tengo dos perritos y uno es... Uno bota pelo, es como... Es un, es, un, es, un, eh, sí, es un husky, un Siberian ah, okay. husky. Bota bastante pelo. Bota un montón de, de pelitos. Y el otro es un Yorkie, que es como hipolergénico, pues no, sí, se, no se, se le cae, no se Entonces, le cae un pelo. Tenemos champú de avena y miel, por ejemplo, para esos perritos con pieles delicadas, pelo delicado. Tenemos de Romero, por ejemplo, y tenemos para problemas de pulgas. Todo eso, claro, bajo una indicación. Claro, ya claro. sea una indicación médica o también aquí el personal que tenemos. Ya conoce ¿eh? Exactamente, es altamente calificado, tiene experiencia para poder realizar todo esto. Y ¿No? tiene calentador al lado. Sí, cae cae, cae cae. No es muy o sea, helada. No, no es muy helada. Por qué? Porque sabemos que hay pacientes que no los podemos bañar, pues un perrito viejito, claro, claro. no lo puedes bañar con agua helada, pero también hay perros que no los puedes bañar con agua muy caliente. Tenemos la estación vale, de secado, claro. ¿qué eh, se seca? Sí, después del baño pasan a secar. ¿Cómo que lo secan? Con una, con una secadora. Es un equipo gracias. especial, claro, es claro, un claro. soplador que tira aire frío. Y la secadora, porque los perritos no se pueden secar con aire porque caliente. Porque no sudan, ¿verdad? Entonces, sí. sí, no. Lo que pasa es que con aire caliente podemos quemar la piel del perrito, por ¿Sí? ejemplo. Sí, entonces tiene que ser con aire fresco. Ah, no, por eso tiene la secadora. Eso como. Ajá, un eso es un, un soplador y también está la, la, la secadora. Gracias. Y tenemos la estación de corte. Ajá. Esta es o, o, obviamente una estación. Donde aquellos perritos que merecen un corte clínico o estético, se les va a estar realizando. También a veces tienen nudos, ¿verdad? Y les sí, cortan para eh, que no tengan nudos. Exactamente, o a veces... ¿Y a esta le gusta que le estén cortando así, el pelo? A él le fascina. Eh, hay perritos que por los mismos nudos que tienen, abajo tienen problemas de piel. Pero, y mira, se cortar, muere, o sea, Pero él se mueve, A él le fascina, él está contento con que le estén... ¿Te gusta que el pelo? te corten el pelo? Claro. Entonces, esta es nuestra estación de peluquería, un área muy importante. Importante, igual, esto, como cualquier Pero otro... Pero rapadito, rapadito ¿Y lo dejan hasta acá o cómo? Ajá. Ajá. Estoy contento ahí. Buenas noches. Importante, este servicio igual que los demás servicios... Tiene el mismo costo? Todo, todo 25 centavos. Todo, sí, es simbólico, es para que para qué? bueno, para... para para favorecer a la gente que quiere su mascota y que le quiere brindar este tipo de servicio. Claro. Ahora vamos a pasar al área de consultorios, tenemos 12 consultorios en total. 12. 12 consultorios. Todos con un médico. O sea, al mismo tiempo pueden estar pasando 12 consulta 12 mascotas. Exactamente. Esa es el tiempo, eh, la, la capacidad más... Mientras, importante. también pueden estar otros en peluquería, no, no. otros en, eh, eh, en el baño, otros en, eh, en otras cirugía, en farmacia, al final pueden Así haber es. O sea, decenas, de, decenas de, de, de, de, de, de pacientitos atendidos al mismo tiempo. Los consultorios igual están altamente equipados, eh, están hechos con dimensiones eh, cómodas para poder atender propiamente a la, a la gente y a los pacientes. Este, este es uno Hola. de nuestros consultorios, ah, qué bien. aquí tenemos al doctor que nos Hola, va a explicar bueno, lo, que, lo, lo que va a realizar sí. él en, en esta área. ¿Esto es un consultorio médico solo que para mascotas? Así es. Okay. Así aquí en la mesa médica para, para revisarlo. Así es. Algo que nos ir un montón, presidente, es que contamos con equipo moderno para poder eh, dar una atención de calidad y sobre todo diagnósticos certeros a cada uno de, no, de los pacientes que nos visiten. Qué bueno. No, y, este, y el ambiente es bonito además también para todos, para, para, todo, sí, para sí. los pacientes y para, y para los que Exactamente. Los se ha buscado tener un ambiente cómodo donde el, el, tanto el propietario como la mascota se sientan cómodas y pues poder brindar un, el mejor servicio. No, y está espacioso también, es como que está, no, como está en el lugar y claro. que la mascota se siente nerviosa y todo. So, igual el equipo que tenemos ah, equipo es de bien. última tecnología. Tenemos lámparas de examinación. Para, ver, para, ver, los para oídos. ver los oídos, los ojos, Ajá. todo eso. El, los consultorios están equipados para poder brindar el mejor diagnóstico. Excelente. Hola, pues. Entonces, todos esos son sus consultores iguales los que acabamos de ver. Exactamente, todos están eh, ¿Y equipados. Son 12. Son 12 en total. Super. Por acá. Mm. Entonces todos los consultorios son de, de igual manera. Y como le mencionaba, el personal que se ha buscado tiene ese, ese carisma. O sea, que, eh, cuando pensamos en Chivopet, que, ah, la... sí, okay. que la gente piense, voy a la Chivopet porque ahí me tratan de maravilla, mi mascota, me encanta, los claro. veterinarios son profesionales, el personal sí, tiene des, todo. desde la entrada. El final. ¿Hay otro? Hola. Sí, Hola. este es el último consultorio. Vamos a pasar a un área bien importante del hospital. Eh, hay ciertas áreas del hospital que tienen cierto acceso restringido. ¿Por qué? Porque son áreas bien delicadas e importantes en el hospital. Ahorita vamos a pasar al área de quirófanos. Ah, ¿Esto es el acceso restringido? Exactamente. ¿no? Aquí solo el personal médico eh, autorizado puede entrar. Vamos a pasar al primer quirófano. ¿Y los quirófanos? pacientes? Y los pacientes. Ah. Eh, los quirófanos, obviamente, son tres quirófanos de, de cirugías electivas. Altamente equipado, tenemos monitor de signo vitales, máquina de anestesia con camnografía y respirador. Prácticamente somos los únicos que tenemos ese tipo de tecnología a nivel de clínicas veterinarias o hospitales veterinarios, mejor dicho, aquí en el país. Y contamos con tomas de oxígeno directamente. Este, y otros equipos si, sí, no vienen se... en viene la pared no, no, sí, no, no sale no, de un tanque, al... sí, como un, tanque. un tanque exactamente, ah. igual la, la, las lámparas de, para cirugía sí. son LED, son de alta tecnología para que los cirujanos puedan realizar de forma cómoda su, sus procedimientos Excelente. ahorita vamos a pasar a un área que nosotros le llamamos área blanca que juega parte de los quirófanos porque le llamamos área blanca aquí es donde los cirujanos se van a preparar y van a abordar cada uno de los quirófanos... Se entra por, por, por acá, por atrás. Exactamente, los, los cirujanos entran por otra puerta, se preparan. ¿Qué son todos esos que están ahí? ¿Son... Esos son cosas del aire acondicionado, ajá, ajá. son de los aires. Todos los tres quirófanos que tenemos están equipados de igual manera. Y son ¿no? Aquí todo, todo el cirujano que opere va a operar en, en las mejores condiciones. Ajá. ¿Por qué? Porque queremos brindar el mejor servicio vamos a pasar a conocer el cuarto, el cuarto quirófano, que es un quirófano especial. ¿Por qué? Porque es el quirófano para los pacientes de emergencia. Ah, eh, este es un quirófano de emergencia. Sí, en este quirófano van a pasar aquellos pacientes a operarse que por la condición en la que viene es necesario intervenirlos en el momento. Igual contamos... Claro que son más crámenes, grandes las lámparas. Son exacto, para tener mejor luz y todo. Y aquí es donde tenemos el endoscopio. Sí. El endoscopio igual es un procedimiento, sí, por la boca, ¿no? Sí, por la boca que no cualquier eh, hospital veterinario tiene y nosotros lo tenemos. Para aquellos procedimientos de emergencia o procedimientos electivos. Ah, y, y son veterinarios, ¿no? Porque tienen, sí, son tienen, propiamente veterinarios. tienen equipos, huellitas Todos los equipos que tenemos en la mayoría son exclusivamente de uso veterinario, porque necesitamos brindar lo mejor. Claro. mejor. Sí, no es un aparato adaptado. Ah, exactamente. Digamos, es de uso Ahora vamos a pasar a a al área de imagenología. Todo de esto para seguridad y acceso. Exactamente. ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas donde no cualquier persona puede entrar, principalmente claro. a las áreas de quirófano. El quirófano claro. Hola. Esta Hola. es nuestra área de imagenología. Contamos con la parte de radiología, de ultrasonografía principalmente. Este... Sí, sí. Hola. Todo esto obviamente es complementario al, para poder dar un, claro. un correcto diagnóstico y una correcta evaluación. Buenas noches. Tenemos un área de observación de pacientes de emergencia. Aquí. Aquí. Y por acá tenemos lo que son nuestros consultores de emergencia. Son cuatro en total. O sea, hay doce 12 12 consultorios con citas y, y do, más, cuatro, cuatro de emergencia. Exactamente. Ah, igual, okay. los consultorios de emergencia... Son más grandes. Ah, que son, son en el mismo lugar. Exactamente, claro? pero... Es están como Exactamente. Buenas, Exactamente. Están igual, Anoche. equipados, ah. con la diferencia que estos consultorios, si usted observa, tienen tomas de oxígeno. Porque sabemos que la mayoría de pacientes que se presentan acá, Bien. muchas veces vienen en condiciones muy delicadas, que hay que atenderlos de forma inmediata eh, y eficaz, Bien. para poder obviamente salvarles la vida o o ayudarles en la condición que se presenta Por eso trae toma de oxígeno. Exactamente, no, porque... Claro, si un, un consultorio paciente, normal no se espera que vaya a pasar Exactamente, nada. que un paciente venga de esa, de esa manera. ¿Este es el área de recepción de emergencia? Ah, es son, otra recepción. Sí, sí, es otra recepción. El paciente de emergencia entra por esta, por esta área. Ya, ya, sí, es otra Y claro. indica a, a la persona de, que está acá la condición en la que se presenta. Y esas son alarmas. Son, a la, son los indicadores del de oxígeno que tenemos, de la presión que tenemos de oxígeno oh, yeah. para toda esta área y de gas médico, okay. de aire médico. Aire Entonces, él entra acá, este, indica cuál es la emergencia y según la, la gravedad, así obviamente es atendido. Si es un paciente que viene muy complicado, se pasa en el momento. Okay. Si es un paciente que el, su complicación puede esperar unos minutos, siempre vamos. Son baños. Sí, son baños. Cuarto hidráulico. Ajá. Esta es nuestra área de recepción de pacientes de, para cirugía. Esta es otra recepción, esta es para... Eh, aquí vienen los pacientes este, cuando uh -huh. se vienen a operar. Uh -huh. los, vienen acá. A la, a la cirugía normal. A la cirugía normal. La doctora Alejandra Vega es la jefa del de área de cirugía, que uh -huh. es la encargada de manejar toda esta parte y la parte de quirófanos. Excelente. Entonces... Este hospital está pensado más que para las personas, principalmente para las mascotas. Sabemos que cuando vienen los perritos a las veterinarias, a los hospitales... Y aquí pueden jugar un rato porque están esperando mucho. También se pueden calmar, si están nerviosos. Sí, sí están nerviosos. Digamos, nosotros manda, el veterinario de consulta manda hacer un examen. Ajá. Y el perrito en el examen, eh, hay que esperar el resultado. La política del hospital es todo paciente que entra, se diagnostica, y se va con tratamiento. Ningún paciente que venga al hospital se va sin su diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad para hacerlo. Mientras espera los resultados de un examen, puede jugar puede aquí. Puede jugar aquí, puede estar en esta área. Sí, está al aire libre. ¿verdad? Exactamente. Ese es un área. Y está fútbol, en medio. exacto. Es, eh, es, en, y hay juegos. Casa. Sí, es súper bonito. Es, es incómodo para la mascota. Ahora vamos a ir a, a otra de las partes del, del hospital. Igual es una, tiene mucho que ver con la, con la parte clínica. ¿Vamos no, para el elevador? Vamos ver, el elevador está exclusivamente para subir pacientes a hospitalización. ¿Qué pacientes? Aquellos pacientes que no pueden caminar, van en camilla o hay que transportarlos en, en caja. El elevador se cierra, tiene un lento cerrado. Para evitar que si alguien se le olvide y va con su mascota con la correa, lo vaya a dejar. Y así no se asustan Exactamente. Ay, Exactamente. Eso de que cierra despacio de está interesante. Sí. O sea, es, pensaron es, hasta en eso, ¿no? Sí, principalmente. Que iba a venir la mascota atrás y, y no. Y alguien se vaya, que la mascota se vaya a quedar eh, de alguien, ¿no? O le vaya a dar miedo cuando está cerrando la puerta. Sí. Entonces, pero la intención es principalmente o que la mascota suba, eh, que alguien la agarre, claro. o vaya en camino o su Vamos a, a entrar al área de hospital. Esta es la estación hola. de hospitalización donde vamos, es como, digamos, así como que fuera una estación de enfermería. Y siempre tres. hay siempre va, tres para, sí, para, para las mascotitas. La claro. Esta ah, es hola. el área de, de hospitalización de gatos ah. no infecciosos. Son okay. aquellos gatos que pueden tener una, una condición no infecciosa que necesiten hospitalizarse. Todo el hospital, o sea, la parte de hospitalización cuenta con equipo de monitoreo para monitorear constantemente, es mantas térmicas y las aulas de los gatos tienen una cualidad. Pueden un, eh, hacerse dos, de, dos aulas, una para poner juguetes, cajas de arena. Ah, qué bonito. Sí, pues, estas aulas son exclusivamente para gatos. ¿Sí? El, el hospital tiene tomas de oxígenos aéreas para, Aquí que, el, el, sí, no. para, para poderle brindar a aquellos pacientes eh, felinos que necesiten oxígeno para su... mantenerlos. Ahora vamos a pasar al área de hospitalización, no infecciosa, pero canina. Eh, está diseñada con islas o módulos. ¿Por, el tamaño, yo, por el tamaño del porrito? Por, por tamaños, y, pero principalmente los va, están divididos por patologías ah. o por condiciones de paciente. La primera isla es para todos los pacientes que vienen postquirúrgicos que no se pudieron retirar o porque están en ciertas condiciones. Las segundas son para pacientes que tienen problemas eh, cardiorrespiratorios, eh, hepáticos renales y están divididos. ¿Por qué se, se dividen? Porque es más fácil identificar. Ah, ya, ya, y claro. Sabemos que todos los que están aquí... Exactamente. Claro. No te, no, si los tuviéramos eh, en, cualquier, en cualquier parte, no supiéramos qué pacientes que necesitan X tratamiento, a pesar de que... Que lo no dicen la... Pero claro. más, de, ajá, más difícil... Es una doble aplicar. identificación. Exactamente. Claro. Igual, en esta área tenemos toma de oxígeno para bombas de infusión, totalmente equipados para poder brindar este tipo de atención. Estas bombas de infusión es como para sueros, medicamentos, intravenosos sí, y eso. Exactamente, para eso es. Ajá. Y son exclusivamente de uso veterinario también. Ajá. El área de hospitalización no solo es eh, eh, esta parte, también, hay, también tenemos hospitalización infecciosa que es donde vamos a tener aislados los pacientes Ahí está totalmente cerrado y dividido ya por diferentes patologías y contamos con otra terraza, pero esta terraza tiene una función en especial, es para sacar a pasear todos los pacientes que están hospitalizados, ya. que puedan caminar, hacer sus necesidades. Sí, y no se mezcla con los que no, tal vez están abajo que tal vez no tienen. Exactamente, son los que están en más, en, en, más saludables. Eh, sí. Claro. Entonces aquí reciben sol, aire, pueden, o sea, no solo estar encerrados. ¿Por qué? Porque recordemos que también un paciente que solo uh -huh. está encerrado, a pesar que está enfermo, se deprime. Claro. Eh, y eso puede empeorar su condición. Entonces esta área es exclusivamente para eso. Eh, principalmente para, para, para estos perritos. Para, para poderlos pasear. Y el piso pues está diseñado también para poder lavarlo de forma fácil y evitar que Vayan a enfermar nuestros pacientitos por, eh, en esta condición. Claro. Y ahora vamos a pasar a una de las áreas más importantes del hospital, que es el laboratorio clínico. El laboratorio clínico es un complemento del día a día del médico veterinario para poder ah, diagnosticar. De sangre y todo Exactamente. Eso. Contamos igual con profesionales altamente capacitados en el área veterinaria y Buenas noches. Con equipo de calidad. La doctora Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Hospital, Claudia Cardosa, Y ella me le va a explicar cómo es la la condición y los equipos que tenemos en el hospital. Excelente. Buenas Hola, noches, doctor. bienvenido. Gracias. Este nuestro laboratorio cuenta con cinco áreas. Uh -huh. eh, esta que vemos aquí es la química sanguínea en la cual contamos con un equipo automatizado, específicamente para el área de veterinaria, ¿verdad? Este aparato... Sí, me... son, son, son especiales para sí, veterinaria. especiales para veterinaria, tal cual. Y este, podemos realizar todas las químicas que los médicos nos soliciten, aquí nosotros las podemos realizar, desde de perfiles renales hasta perfiles hepáticos. Este, este aparato puede trabajar hasta 200 muestras en una, con, en una hora y tenemos aquí un accesorio de, para hacer realizar pruebas como sodio cloro y potasio y aquí tenemos nuestra centrífuga que preparamos la muestra para poder procesar ah, y, eh. y está es altamente tecnológico y específicamente para el área de veterinaria genial <risa> y aquí tenemos este eh, nuestra área de hematología que igual ese aparato específico para a este, nuestras mascotas para puede hasta 16 diferentes tipos de especies ¿verdad? incluyendo gatitos perritos, todas las, todas las especies y nos lee las tres líneas ¿verdad? línea blanca, línea roja y la línea plaquetaria, que le va a ayudar a los médicos. O sea, igual que la hematología de ser humanos igual, blanco, igual, lo único que cambia son los rangos ¿verdad? los claro, rangos por no. especie Ajá. y ese, ese pues creo yo que es una de las pruebas ...más importantes para ayudar al diagnóstico de los médicos, ¿verdad? Claro. Eh, también contamos con nuestra área de ureanálisis y coprología... ...pero aquí tenemos, como puede ver, todos los microscopios... ...donde aquí realizamos todas las, las muestras que nos van a solicitar... ...ya sean de heces, de orina, ya sean raspados, KOH directos... ...y aquí vamos a poder ver todo tipo de, de ácaros y animalitos. Este, Aquí contamos con el área de bacteriología... Nuestra área de bacteriología es totalmente estéril. Contamos también con este aparato de alta tecnología. Esta es una cámara de flujo laminar. Nosotros nos van a traer las muestras. Y aquí vamos a tener un mechero, lo cual todavía este, por seguridad no lo hemos colocado. Pero aquí vamos a hacer nuestra siembra en unas placas. Eh, de medio de cultivos enriquecidos. Para, para ver si hay bacterias qué bacterias. Sí, bacteria. Y aquí la vamos a incubar. Y solo se pueden probar, imagino, antibióticos sí. en las bacterias. aquí en este aparatito que es un semiautomático, luego de poner aquí las nuestras muestras a incubar por este, 72 horas, venimos y aquí este este aparato nos da es hasta 32 o 42 antibióticos, ¿verdad? Que, y que podemos las, ver la sensibilidad y la susceptibilidad de la bacteria. Pero si son resistentes algunos. Exacto, y cual ajá, manera. ajá está, está genial todo y es un área bien estéril en la cual nosotros podemos trabajar con seguridad y manteniendo siempre este, la protección de la muestra, tanto de la muestra como de nosotros. Claro. Así que también contamos con pruebas especiales, este equipo eh, también es especial para el área del veterinaria, donde aquí vamos a realizar todas aquellas pruebas que le van a ayudar a los médicos para alguna sospecha de como leucemia felina, el virus del sida felino, está también anaplasmosis, erlichosis, todas esas enfermedades, aquí ese aparato lo puede dar tanto cualitativa como cuantitativa y ya tenemos ahí todas nuestras pruebas ya listas para, para procesarse y, y aquí está el, el aparato de coagulación donde podemos hacer todo tiempo de tiempo de coagulación. O si coabula mucho o coagula muy exacto. poco? Exacto, antes para un preoperatorio se utilizan estas pruebas, bien. sí, para estar seguro que la cirugía va a estar bien. Y así estamos bueno, contamos con un equipo tanto veterinario como de laboratorio clínico humano para poder dar un buen un buen calidad en nuestros resultados. Excelente. Muchas gracias. <risa> un Excelente. gusto a la orden. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, un gusto. Como ve, el laboratorio clínico está altamente equipado con seis sí, sí. tipos de, de tecnología, o sea, de punta. ¿Por qué? Porque sabemos que es clave en el diagnóstico eh, de las enfermedades que tenemos eh, en nuestro país. Y ahora vamos a pasar a una de las áreas más importantes, y no es que las demás sean menos, es porque es una punta de lanza no solo en el país, sino que en la región. Estamos hablando del área de rehabilitación oh. Un área muy, muy Importante en nuestro país Qué bonito ese gatito ¿Por qué? qué porque no existe ¿El gatito está bien Hola. El gatito está bien Él está bien, Bueno, estaba aquí para la vale, demostración exacto. En nuestro modelo Ah bueno. Bienvenido señor presidente, Gracias. este es el área de rehabilitación Gracias. Tal cual El doctor Roger nos explicaba Es área eh, vital Uno, porque no existe Ni en el país, ni en la región Un lugar que tenga el equipo de punta tanto en eh, equipo como de magnetoterapia, que es este, la celterapia, EMS, como también equipo de acondicionamiento físico como el que usted puede ver acá. Acá vamos a ofrecer todas esas terapias. Y esta es una terapia, no es para imágenes. Esta no es, es para terapia, terapia magnetoterapia. Oh, wow. A través de ondas electromagnéticas de baja densidad, ayudan a la membrana celular de los animales para evitar el, el dolor y eh, ayudar a la, a la movilidad excelente entonces como ves Chihuahua es un hospital de primer nivel para poder brindar el servicio a... y esto no había en el país no y cómo hacían para para, para, no sé si para rehabilitar un gatito o sea, que, el, bueno tenía que ir en la casa sí, exactamente, no, no había un lugar especializado claro. con, el, con este tipo de equipo para poderlo realizar si la gente lo necesitaba Tenía que buscar países como México. Los que podían los, pagar los eso. Que podían pagar Aquí va a ser 25 centavos. Exactamente, 25 centavos. Claro. Claro, Van problema. a poder rehabilitar a su mascota por eso. Claro. O sea, eh, ahí parte de la importancia de, de, de ese hospital. Excelente. Felicidades. Gracias. Gracias. Excelente. gracias. Estas son prácticamente. ¿Y todas como estas carreras? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se consiguió tanta gente capacitada para tantas áreas? Sí, sí. Una Arda Arda algo Selección. nuevo sabemos que hay gente especializada eh, gente que tiene por experiencia de trabajar en ciertas áreas que ha ganado experiencia y de esa manera hemos ido buscando los perfiles ahora vamos a pasar a una de las áreas importantes del hospital pero, ¿por qué es importante? porque es el área de descanso de personal. del personal médico, sí, claro. es un área donde hemos tratado de buscar un confort para el personal médico, donde ya sea antes, después de su jornada pueda descansar tranquilamente en un lugar cómodo, eh, donde pueda así literalmente respirar del trabajo que día a día va a tener. Claro, claro. Entonces es un área muy, muy importante, sí, no es sí. quizás más que las otras, pero... Claro que sí, incluso nosotros acabamos de, de, de hacer áreas de descanso en los hospitales públicos, precisamente por eso, porque el personal está cansado, a veces los turnos son largos, a veces hay demasiado estrés y pues tiene que, tiene que liberar eso. Y ahora vamos a pasar a nuestras tareas administrativas, ¿Ah? las oficinas sí. del personal administrativo y nuestras estaciones de coworking. Esta es una, Hola, contamos noche. con dos, dos estaciones de coworking. Buenas noches. Es como las oficinas de, de Chihuahua. Sí, exactamente. Aquí es donde el personal administrativo hace su malla para que, para, esto, que para que todo funcione. Claro, que todo funcione. Claro, que todo, Que, hay, que hayan eh, pruebas en, lo, en, lo, en el laboratorio. Sí, exactamente. Que, haya, que con el equipo médico. Tenga todo. Tenga todo para poder funcionar. Claro. Esta es nuestra otra estación. Esa es otra favor? terraza. Es otra terraza también para que en algún momento... es para el personal, para personal. que sí, Exactamente, para que en algún momento, Hola. ya sea Hola. el personal administrativo o médico, pueda subir, estar tranquilamente un momento. Hay salas de conferencias. La... Esta es nuestra sala de reuniones, para tanto personal administrativo como médico. Claro. Tenemos un área de comedor. Tenemos otra terraza. ¿No? qué bien. Y... Y ¿Y las terrazas tienen vista bonitas, son, son frescas, cómodas, claro. eh, inspiran tranquilidad. ¿Y aquí ah, qué hay otra situación? Esta es parte de eh, la estación de atención al cliente. ¿Ah? Y vamos a pasar a un área muy importante del de Chivope. Este es el, el call center. Ah. ¿Sí? el call claro. center obviamente va a tener una función muy importante en el acercamiento hacia las personas claro. ¿Sí? hay bueno. de que no sabe cómo funciona cómo, cómo hago una cita puede claro. haber ese tipo de preguntas que no todo el mundo va a saber sí. y principalmente este, nosotros sabemos cuál es el impacto que tiene tener hospitalizada una mascota los médicos van a estar actualizando claro. día a día y aquí se les va a estar llamando a los propietarios y brindando la información del estatus de su mascota en el hospital ya sea porque hayan tenido un procedimiento quirúrgico o porque hayan sido hospitalizados. Él Ronald, nuestro encargado del Mucho área de, de, de call center. Mucho gusto, buenas noches. Sí, eh, como atención al cliente hemos especializado el área de call center, donde nosotros vamos a tener un equipo profesional 24-7 y preparado para darle atención especializada a toda la población. Principalmente el enfoque ha sido darle seguimiento a los dueños de las mascotas, ¿verdad? Se está enfocando con una metodología social y humanista, ¿verdad? Donde nosotros a diario le vamos a estar llamando dos veces, ¿verdad?, a los familiares, ¿verdad?, de estas mascotas. Les daremos los reportes diarios, como mencionaba el doctor, la nota de evolución, ¿verdad? Si es necesario también un seguimiento por alguna intervención adicional, ¿Verdad? Haremos nosotros también el respectivo trámite documental por consentimientos informados, por ejemplo, y damos seguimiento tanto desde el ingreso, seguimiento evolutivo hospitalario y alta de pacientes. Entonces, desde acá nosotros vamos a estar canalizando toda la información necesaria para mantener al día a los... Y la gente puede llamar también. Puede llamar, ¿verdad? Conmigo. El número habilitado es el 195. ¿Verdad? Es atención 24-7. Nosotros vamos a estar habilitando el eh, call center, ¿verdad? para Es que... gratuita la llamada. La llamada, correcto. Para que puedan ellos eh, esclarecer cualquier tipo de duda relacionada a los servicios. ¿Verdad? Vamos a orientarlos verdad ante cualquier tipo de emergencia para que puedan recibir la atención integral y especializada. Excelente, excelente. Gracias. ¿Sí? Entonces, eh, l... Una de las misiones que tiene Chupet es tener ese acercamiento. Casi siempre la gente se queja de los centros de atención veterinaria, que muchas veces no se tiene ese acercamiento. Entonces nosotros queremos acercarnos al propietario. Queremos demostrarle que no somos eh, un centro más de atención pública, sino que somos un centro especializado en el cual nos interesa el bienestar de la mascota, nos interesa que ellos sepan que su mascota, que es miembro de su familia, Está bien, vamos a subir al tercer nivel. El tercer nivel cumple una de las partes importantes del hospital, que no necesariamente es del área clínica, pero va amarrado a la parte de la misión y visión del hospital. Nuestro sueño es que en un tiempo seamos un hospital de referencia, no solo a nivel del de Salvador sino que a nivel regional o a nivel mundial convirtiéndonos en un hospital escuela ¿qué significa eso? que queremos que vengan profesionales a aprender lo que aquí manejamos en Chivope que seamos un hospital que la gente diga quiero entrar a Chivope ¿por qué? porque quiero aprender ¿por qué? porque ahí son servicios especializados si usted ha visto hay médicos exclusivos en cada área claro, ¿por qué? Claro, porque terapia, son terapia quirófanos, claro, consultas consulta, ¿por qué? porque la finalidad es poder brindar un servicio de calidad entonces este es el auditorio el cual va a cumplir la función de poder capacitar tanto el personal médico administrativo de Chivope como al médico externo, o sea los médicos veterinarios del país y poder brindar ese no, va a ser Va a ser una gran ayuda para las universidades, porque van a poder sí, recibir, tener, también, eh, y como hospital-escuela, no solo la parte teórica, no pueden observar la parte práctica. Exactamente. Esperamos tener pues, convenio con las universidades, con la Universidad de El Salvador, donde podemos aportarle a la universidad este, con tecnología. Contamos con tres aulas, aparte del auditorio, que obviamente sirven para capacitar al personal, y vamos a pasar a una de las áreas que también funciona como área de descanso. Igual es bien importante para el personal. Que es nuestra área de, de comedor. Aquí tanto el personal administrativo como el personal médico o el público en general pues me van a venir a comer aquí, pues, aunque en las áreas de descanso también se va a ocupar de comedor, me imagino. Sí, el comedor de allá abajo, las terrazas. Claro, está más también, cerca, es, las terrazas también. Exactamente, hacer, ahí pues, aquí claro. es a la comunidad del personal, o sea, buscar que el Pero Si quiere comer solo, si es, quiere comer con, con gente. Con gente, claro, si están claro. reunidos, si están platicando, y pues es para eso, para que el personal pues, obviamente Super, se, se bien, Claro. Y pues, vamos a pasar a, la, a mi parte favorita. Es el área de terraza, el cual a mí me inspira tranquilidad. El atardecer es hermosísimo, con fondo el, el volcán de San Salvador. Estos días que hubo luna llena, podíamos ver la luna llena de fondo. O sea, era impresionante cómo se miraban, ¿verdad? Es una terraza súper bonita, grande, donde la gente puede venir. Este es un lugar más supercéntrico. Aquí pasan varias rutas de buses. Sí, eso principalmente. Eh, o sea, está... Carros, está la carretera panamericana ahí. Sí. O sea o sea, igual, cualquier persona puede venir acá de, sí, cualquier, eso es, cualquier persona Y si va a estar eh, usándose el área de, de educación Los estudiantes van a, van a venir a ocupar esto sí, eh, Nosotros decimos, el hospital de por sí Solo la infraestructura No es nada sin que todo el personal Toda la gente le dé vida Eso pues. es lo que le da vida Estos médicos veterinarios Esta gente que va a venir con su mascota buscando un servicio Son en verdad los que le van a dar vida al hospital de este, y ahí la importancia, nosotros siempre decimos, calidad y servicio va a ser parte de nuestro lema. Ahora, hay una, hay una cosa, porque definitivamente bueno, la infraestructura, los equipos, el personal, por cierto la mayoría es joven, sí. lo cual es súper bueno, pues, porque le da oportunidad a un montón de jóvenes en esta, que se desarrollen sus carreras. Pero otra cosa que veo es que yo no he visto muchos hospitales veterinarios así en el mundo, y si lo hubiera, seguro fuera privado. Muy probablemente. Muy, muy difícilmente va a haber algo así, veterinario, público. O sea, el Salvador que... está encaminado a mejorar. Y esto es un cambio para el país. Recordemos, según cómo tratemos a los animales, así se a sí, hacer. Exactamente. Lo dijo Gandhi, lo puede haber dicho yo, usted, pero hay algo cierto. Es verdad eso. O sea, se, las civilizaciones se miden como tratan a, sus, a los animales. El Salvador está haciendo un cambio, demostrando que sí se puede. Si sí se puede tener un hospital público veterinario especializado de alto nivel para poder brindar ese servicio, ese impacto a la, a la sociedad económica, eh, salvadoreña por la parte económica, hay una cualidad que tiene el hospital. Tenemos una planta de tratamiento de agua. Eso es único. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos contaminar el medio ambiente, o sea, queremos aportar al medio ambiente. Entonces, juntamos con una planta única de tratamiento de agua. Y esto es el hospital chivo. Claro que sí. Gracias, doctor. Gracias. Felicidades gracias. por armar todo este gran equipo. Sé que no ha sido fácil. No ¿Eh? ha sido fácil, pero en verdad, gracias a usted por la iniciativa, pues usted y su gobierno lo ha logrado, lo ha hecho realidad para la población pecadoreña. Bueno, ustedes lo hacen, la verdad, todos los días. Y me imagino que a partir del, de la inauguración del sábado va a ser... Eh, estamos abiertos y totalmente. Estamos ansiosos de esperar a toda esa gente. Claro que sí. Gracias doctor. Otra vez. Gracias.